Solo hoy ocho provincias se han vacunado el 60% de la población. Ajá, bueno. Solo las provincias de San Cristóbal, Monseñor Noel, permanecen sin alcanzar el 50% de su población, mayor de 18 años con dos dosis de la vacuna contra el virus del COVID-19, mientras se mantienen en tres el número de demarcaciones que se han superado, la meta del 70% con esquema completo. En tanto, el 58.3% de una población meta de 7.5 millones de personas mayores de 18 años tienen completa su dos dosis, mientras que el 69.7% se ha aplicado la primera dosis en cuyo renglón 11 demarcaciones superan el 70% de dicha población alcanzada. De acuerdo a la última actualización dada a conocer por el programa Vacunate RD, con corte hasta el pasado día 10, contar dos dosis aplicadas de la vacuna contra el COVID-19 o presentar una prueba PCR figura dentro de los nuevos requisitos que empiezan a primar en el país a partir del próximo miércoles para poder ingresar a lugares colectivos. De acuerdo al informe preliminar, hasta el inicio de esta semana, ocho provincias estaban por encima del 60% de su población con dos dócil Silvia Lona. Mira, ¿tú ¿sabes por qué tenemos esta cantidad tan baja? Para mí es baja. ¿Sabe por qué la tenemos? Porque hay un grupo de personas y que estas personas también proliferan en las redes sociales que están hablando de que no quieren la vacuna, de que no se la quieren poner porque es un plan para el control mundial, que, que no se sabe los químicos que le están metiendo y que cuántas cosas van. La vacuna a nivel mundial comenzó a distribuirse en noviembre. Noviembre, diciembre de 2020. O sea, estamos hablando ya de casi un año. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Uy, eh, yo tengo una queja que hacer contra respecto de la vacunación que nos quieren obligar a ponerla, pero yo no quiero que ustedes me cien. Yo creo que por favor usted me escuche mi opinión. Adelante. Sí si yo, mire, mis hijos mi hijo sufren de paesemia. Si yo no quiero vacunar a mi entonces se obliga a vacunarlo. En ese caso tiene que hablar con un médico, porque como sus hijos tienen un problema ya eh, crónico de salud, entonces tiene que hablar con un médico para entonces decirle si va o no va. Porque no sería correcto, porque su, sus hijos están expuestos a COVID-19 si no tienen la vacuna. Pero es bueno que usted tenga. Una, diagnóstico, un ¿verdad? diagnóstico correcto de parte de un médico que sepa de eso, para entonces usted cuando le diga, ¿por qué usted no se pone la vacuna? Ah, bueno, que mis hijos son falsémicos y el, y el doctor me ha recomendado que no se la ponga. Sencillo. Gracias por su llamada. Estamos aquí, 809-725-0505. Es. Pueden llamar, pueden llamar y, y preguntar y dar su opinión también sobre este caso de la vacuna. Yo pienso que ya debe orientarse, como dijo Villalona, y ir a un médico y ese médico, si no pueden vacunarse, eh, que le haga una constancia para que ellos la puedan tener en los sitios y sepan que por, equis que por razón, X o Y razón que le no un, puede un tiempo, ser vacunado. Y que hay personas que tienen problemas de que, de que no se pueden poner vacunas. Un ejemplo es el expresidente de Uruguay, que no se puede poner una, una, una vacuna de la, la vacuna de Aquit no se la puede poner. Y es una persona ya de unos 90 años casi, o sea. Es una, tiene una situación de salud eh, especial, pero entonces regresando, hay un grupo de personas en este paisito tan bello y hermoso que por razones no científicas y no médicas, no quieren ponerse la vacuna y Totalmente estamos en este, Hello, en este problema de que tenemos un 60%, buenas, buenas tardes Aneto, bienvenido. Ah, estaba por ahí pedido, tú sabes cómo es. No, le estaba haciendo falta. Aquí ya. Yo siempre lo tengo presente, Neto. Dígame. Mira con respecto a la vacuna. Hay mucha gente que no se vacunan porque tienen temor de que, que era el virus de la bestia, que yo qué, que yo que. qué. Los chicos. Los evangélicos <risas> no se están vacunando. No es criticando a nadie, sino es que están en dudoso vacunarse. Habían dos personas, amiga mía, que decían que no se vacunaban. Y yo le dije, camina, ven, que eso no era nada, vacúnate. Y ahora yo está motivando a todas esas personas que ah. se vacunen. Entonces, eso debe de servir de ejemplo para muchas personas evangélicas que no se quieren vacunar. Bendiciones Dios para ustedes y les tengo sorpresa para la otra semana a ustedes. Gracias, hermano mío. Ahí está Julio César, fiel seguidor de este programa de este Pimentel. Un abrazo a toda su familia, la toda la fuerte, gente dura, del Pimentel. Pimentel. ¿Eh? Sí. 809-725-0505, está de acuerdo usted con la vacuna. ¿Usted se vacunó sí o no? Tienen que hacerlo, señor. Claro que sí. Y el que tenga problemas de salud, consulte con su médico para que después no le hagan pasar un claro. malo. Pero entonces, además de esto, ahora están con el CAN, porque aquí siempre, como tú dices, Néstor, que uy. cuando, que si nos meten, gritas, y si no, lloran. Óyeme, con la tarjeta de vacunación, señores, desde que comenzamos a hablar de esto de la vacunación, eh, se dijo que la tarjeta se iba a ser requerida para todos los sitios. Y aquí, en diversos programas de Telenor, tuvimos al doctor Nelson Rosario, director provincial de salud, que lo venía advirtiendo. Se necesita la tarjeta para entrar a todo. Ya es oficial. A partir del lunes, todo el que tenga su tarjeta, tiene, con todo el que quiera entrar, tiene que tener su tarjeta. Con las dos dosis. Eso, se lo, eso, se lo, eso lo dijimos aquí en Telenor. Entonces ahora resulta que es malo, que no se lo dijeron. Entonces para colmo, mucha gente ahora sí está yendo a vacunarse. Ah, ahora. Así es, cuando viene a ver ya, después que todo pase y todo... Ahí es que la gente va a empezar a vacunarse tranquilo, yo me busqué así el país de nosotros. Tropical sabe, y bello ¿no? y muy raro. <risa> <risa> es mucho claro. alterto, tú sabes. No, tienen que vacunarse, señores. Tienen que hacerlo. Hello, buenas. Hello. Hello. Sí. Sí. Hello. Saludos. Lo que yo digo es si el presidente dijo que no era obligatorio, ¿cuál es ahora ese problema? ¿Cómo fue? Dice él que, que el presidente dijo que no era obligatorio. ¿El qué? No, porque él no te está obligando. No, porque no es obligado, porque no es un régimen que hay aquí, no nadie aquí es obligado, no obligado. pero es necesario. Están cuidando la ciudadanía. Si <risa> sí, el dueño de... de ¿Y si de, de... fuera obligado? ¿Y si fuera la gente No, si, pero si fuera, fuera obligado, estaría gritando a la gente como quiera. No, no, que no, claro no, no... es que, que todos, todos lo ponen como político. Ya. Todos los políticos. Lo, lo claro, más. claro. Todos lo quieren sí. poner como llevar la contraria y es cuidando lo que está es que tenga problemas para vacunarse que consulte con un médico y ya exacto y pasó ahí mira yo tengo yo estoy en un, en un tratamiento médico verdad y yo le pregunté a mi doctor si podía ponerme la vacuna si era seguro ponerme la vacuna y me dijo no no hay problema dale, dale para allá y me puse mi dos vacunas aquí fue en, en mayo cuando se abrió para los periodistas y yo, una vez fui yo está vacunado y tú estabas allá sí, el otro lo buena ¡Hello! ¡Hello! Se fue, se fue. Bueno, que sigan intentando... 809 725 0505 hello, buenas. No. Se han ido dos, ¿no? la gente está en miel, ¿qué? ¡Hello! Hmm. Bueno, mientras se arregla ahí la llamada, ¿verdad? Entonces, a la gente, por favor, que ya vaya a vacunarse, ya para alcanzar la meta que hace rato deb debimos alcanzarla. Pero que la gente ya que vaya a vacunarse para salir de esto, ya ya, ya estamos sin toque de queda, eh, queremos ya verdad tener una vida ¿Volver a normal. la normalidad? Mm, no, porque no, para mí ya estamos normal, en normalidad. Ahora sí. será eh, regresar a la normalidad pre-pandemia. Pre-pandemia, entonces, entonces sí. Pre-normalidad. No o sea, sin mascarilla. sin mascarilla, sí, ma la gente anda sin mascarilla, como o sea, quieras. Ag Aglomerarse y todo, entonces sí, hay muchas personas que andan sin mascarilla. Y, no, no, y que no respetan el protocolo. No, no, se está, no, no nada de eso. No, no se está haciendo nada de eso. 809-125-0505. Vamos a opinar sobre el tema de la vacunación, señores. Si usted se vacunó, no, no tiene que ir a vacunarse. Si tiene problemas de salud, vaya donde el médico. lo buenas? Sí, buenas. Saludos. Oh, yo opino que se vacune todo el mundo yo tengo muchos problemas de salud hasta he sido dializada pero mi hija ya tiene problemas y yo la tengo todas mis vacunas muy, ah, muy bien, excelente muy bien no. ah, así muy así es como hizo la doña dializada, y, dializada y, y se vacuna eh, debemos vacunarnos para que modo tranquilo y guardar su tarjetita que no la voten claro no la voten la tarjeta, sí. Que okay, la votan bien ahí mis. Y oh. sí, si, no. Bueno, pueden ir a un centro de vacunación cualquiera, dar sus datos y le van a dar una nueva. ¿Es lo buena? Sí, bueno, amor, mira. Dígame. Yo tengo una semana que ya me re recién mudada, estoy aquí en la 27 de febrero. Y antes de ayer me, me montaron la TV, pero no tiene señal, dice que no tiene señal. La cajita. Ajá. 809-725-0808, usted llama a ese número y ahí los técnicos de Telenor estarán ahí listos, primero para tomar su reporte de, de avería o de cualquier eh, asunto de información que usted necesita, y después para que los técnicos vayan para allá y le resuelvan sus problemas con la cajita y con el sistema de cable Telenor y también con el internet de Telenor si, si lo tiene. eso eh, eh, si así de una vez ellos van y vergan eso, como dicen popularmente.